Mi nombre es Jainer Gómez hotel Hotel este, Hoy quiero hablarles eh, acerca de, de la distribución de música digital Acerca del sello y copyright Bueno, lo primero es que vamos a comenzar con la música digital Sabemos que antes de usted subir una música a YouTube Tiene que tener registrada primero con una diquera O con una distribuidora Hay muchas distribuidora digital En el movimiento de que hay mucha, Este... Voy a dejarle un link de todas la, toda la distribuidora que yo comencé analizando Y que usted mismo puede continuar con el mundo de YouTube En el mundo de YouTube solamente antes de subir la música a YouTube Le estoy diciendo, tiene que primero subir la música a una diquera Después que suba la música a una diquera, a una distribuidora La distribuidora le hace un, le hace un canal automático Que aquí en este, en este, en este ángulo viene siendo... En la misma diquera que le hace el canal automático Con el mismo sello Ahora, el mismo sello usted lo va a utilizar Con, con otro El canal Bueno, vamos a decir Bueno, ya subí la música Yo tengo la música, vamos a subirla a una diquera Vamos a decir que usted la subió a Siri Baby Después de Siri Baby Se encarga de ser un canal Tema, temático Ese canal temático, ahí mismo le pone el copyright Y el sello gráfico que realmente Utiliza usted, bueno es, eh, comenzando con el sello gráfico, el sello gráfico se utiliza para muchas cosas. Bueno, se utiliza para usted mismo ganar dinero con su misma plataforma a cambio de que usted no tenga suscriptores, no tenga view, pero si sí tiene un sello que lo identifique donde usted vaya. Cualquier distribuidora le puede hacer ese sello. Ahora, ese sello usted tiene que tenerlo registrado en ID, Coiti ID. Después que de tenga ese sello registrado en Coiti ID, Ahí usted va a organizarse y va a hacerlo la vida más transparente. Ahora, depende de que la City Baby tenga un... ustedes firme un contrato con ella. Porque las disqueras o las distribuidoras musicales tienen un contrato donde usted realmente afirma que eres dueño propietario del canal. Ahora, ¿por qué le piden, mucho, le piden unos pocos requisitos? Bueno, para saber... Para tener aviso Y acerca de todos los movimientos De la música que usted haga Por ejemplo, vamos a saber que el Alfa o, o cualquier artista de, de, de cualquiera De aquí de República Dominicana Ellos tienen un sello gráfico Ese sello gráfico que ellos lo utilizan Usted puede usarlo Si usted lo usa, realmente Se le va a poner un copyright Viene sello eso viene siendo que esta música ellos la tienen registrada ya en ID. Bueno, entrando más en la base de datos Realmente ellos tienen toda la información de tu música Después que usted realmente organiza todo Bueno, comenzando con ese tema Ellos agarran y distribuyen la música para todos los sitios Bueno, comenzando por iTunes, Spotify y más sitios donde usted puede comprarla por eso es que realmente la música es que a la mayoría de gente le ha ido bien. Le ha ido bien porque realmente con tres músicas que usted suba a una diquera, a una distribuidora, esa distribuidora se encarga de usted mismo hacer un sello de coincidir. Ese sello consiste que usted va a darle, por ejemplo, vamos a decir que City CD Baby se paga, por ejemplo, 10 dólares por una música. Usted no, tenga, usted no tiene que subir la música realmente a YouTube. Después que usted suba la música a Siri Baby Ya usted pagó por ese servicio que le suban la música Ellos se hacen un eco El ego significa que realmente ya la música ellos vieron que no está en YouTube En este caso, yo le estaba hablando la anterior Un canal temático Cuando ya el canal temático ya realmente está hecho Ahí mismo usted le ve abajo Donde dice realmente el sello gráfico que usted utilizó para la diquera. Bueno, en este caso va siendo Representando, vamos a decir Fulanito de tal Así mismo va a decir el sello gráfico Ahora, otra persona quiere copiarlo Usted lo puede demandar por la música Por eso es que yo les quiero hablar en este tema Le estoy hablando del sello gráfico De Koitidi Y realmente del copyright Hay mucha gente que no puede monetizar Y le tumban los canales Porque no tienen el derecho de esa canción Vamos a decir Que realmente para monetizar, vamos a decir que usted necesita, por ejemplo, música de artista. Por ejemplo, vamos a decir que usted subió una música, vamos a decir que subió una hora de música de todos los artistas dominicanos o internacionales. Vamos a decir que usted utilizó a todos los artistas internacionales. Vamos a decir, vamos, voy, voy a hacer una hora para que monetice de una vez. Bueno, depende de todo de todos los copyrights que usted tenga ahí le pueden mandar un strike ahora hay diqueras diquera que son odiosas odiosas en, en, en términos que no le mandan un preaviso al dueño de los canales y los tumban por así por así por así es que yo quiero decirle a ustedes los que están comenzando la música que si tienen una diquera personal o una distribuidora úsala bueno yo les voy a dejar todos los todos los links de las de la diquera y círculo de distribución digital comenzando con el sello gráfico el sello gráfico se trata realmente de usted mismo de, de usted mismo entender su música porque hay mucha gente ahora mismo que utilizan instrumentales de otras personas y a través de esa de um, e instrument instrumentales de esa persona esa persona agarra, le tumba el video y le tumba todo, vamos a decir que usted para ir a un estudio, usted tiene que pagar 5 mil pesos Vamos a decir 5 mil pesos dominicanos viene siendo algunos 100 cien dólares Esos 100 dólares que usted utiliza para hacerle una música Ahora le va a tener que sacar, usted as, saca su música Agarra el e instrumento de esa persona, esa persona agarra, le tumba el video y le tumba todo Vamos a decir que usted para ir a un estudio, usted tiene que pagar 5 mil pesos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 En este término hay dos. Usted la utiliza y ellos realmente eh, eh, cogen su tiempo para probar tu música. Depende de, depende de la música que usted suba. Porque hay música que va con textos de del perreo y todo esto. Y no, y no las prueban. ¿Por qué no la prueban? Porque esa plataforma está cuidando su entrada, está cuidando su gente. Porque ahora, Siri Baby no le importa, a esas diqueras no le importa, no le importa que realmente usted sube una música de perreo, una música de que hable mal de las mujeres, que hable mal de los hombres. Ahora, a ellos lo que le importa es que usted le está pagando. Ahora, a estas diqueras que yo le estoy diciendo que son gratis, usted realmente, usted, usted, usted mismo, el que me está viendo, usted mismo sabe que ellos realmente guardan su entorno. Ahora, un copyright depende de una diquera. Vamos a decir que usted lo representa una diquera. Vamos a decir, usted lo representa Siri Baby. ¿Usted está pagando su cuarto para que lo represente? Claro que sí, porque hay muchas, hay muchas. Ahora, ¿cómo es la música? Bueno, la música tiene que tener volumen volume arriba, porque el volumen arriba es que no va a ayudar mucho a la persona. En este caso, depende de qué música usted sube, depende de qué hip-hop depende de qué tra o, o, o hipa o tratorno en este caso viene siendo la música el sello gráfico y el copyright el copyright es donde realmente la persona no lo utiliza vamos a decir que, que este video tiene el copyright y el copyright viene de una música esa música del copyright realmente este, fue la persona que Bueno, seguimos el tema El tema acerca de los sellos gráficos eh, La y todo esto Hay mucha gente que realmente Hace música solamente para dinero Hay mucha gente de música para dinero Hay mucha gente, hay gente que realmente se amarga con la música Sí, porque hay muchos casos Que hay muchos artistas, ustedes lo ven Que están tirando dinero para arriba Y que están gozando Pero lamentablemente el caso La mayoría no son felices y no sé, son muy, muy alegres con las diqueras Porque hay muchas diqueras que realmente Realmente no funcionan como muchos esperan diqueras. Vamos a decir que en un año va a echarte un millón de pesos Vamos a decir que en el año que viene te va a echar un millón de pesos Depende, depende, depende De todo el esfuerzo que tú hayas trabajado Un millón de pesos se lo puede conseguir el Alfa vendiéndose ahí en el 9, o cogiendo esto aquí, esto cogiendo artrógrafo. Vamos a decir que vaya en el estadio olímpico este año, el año que viene. No, él va a echarse la funda. Pero algo que pasa es que él no pensó llegar tan alto, porque muchos no, no quieren llegar hasta alto así, porque después que se hacen famosos, vienen los problemas, en esto, tener que cuidarse porque ahí es que está el detalle. Hay mucho envidioso, mucho envidioso, que quieren hacerle daño a los artistas, sí. Ahora, cuando usted quiere subir música de verdad, no, no piense dos veces. A, suba su música, hermano. Suba su música, sea independiente. Su sello alguna vez, que estamos hablando de sello gráfico, de todo eso, su sello artístico. Mucha gente lo pueden utilizar y pueden cuidarse del copyright y pueden estar ganando dinero con su música. Ahora, eso sí, eso sí, usted tienen que registrarlo en varias plataformas, como les estoy diciendo que en este caso, hoy usted puede registrarla ahí. Estamos hablando, de, de, de, estamos hablando de programas que lo quieren ayudar con su música independiente, porque lo primero que te, ellos te dicen. Te dicen Cuando usted va a la página y te dice ¿Usted es un artista independiente? Bueno Usted, usted va registrándose los pasos Si es un artista independiente Etcétera, esto, donde vive, etcétera Ok Pasa algo Que realmente ellos lo representan a usted como artista Depende, depende de la distribuidora Donde usted lo suba Porque hay muchas distribuidoras ahora mismo que le sacan provecho, si sí, le sacan provecho. Pero hay dos gratis, dos distribuidores gratis, que lo pone a sonar en el mundo entero, y ellos no cobran mucho de comisión. Y yo digo, ven acá, ¿por qué será que no cobra mucho comisión? Ahora, hay una que sí cobra mucha comisión, que no le voy a mencionar nombres para no ponerme en problemas con esa gente. te paga, vamos a decir, usted paga 15 dólares, pagar 15 dólares, cuando pague esos 15 dólares vas a agarrar, sube su música y la mayoría de veces, de, de, de ángulo, de caso no la distribuyen en, lo, en todas las plataformas en Spotify, usted va a encontrar un link donde mi play, ahí usted la puede ver puede ver organizada, ahora en Spotify, es una forma realmente de usted tener su propio, su propio, su propio su propio sudor, su propia ganancia ahora, ¿cómo su propia ganancia usted la vincula con la plataforma que usted está registrada la plataforma que usted está registrada que realmente son dos gratis se de en la descripción como le dije esa plataforma te ayuda mucho, a que usted su música usted la distribuya, tenga su sello gráfico su, co su copyright para hay mucha gente que quieren copiarlo y cuidar su letra, su letra usted debe cuidarla porque lo más necesario de un artista es que la letra la cuide y, que le, y de una vez que le ponga un candado. Porque hay gente que, que quieren copiarle de lo demás y así no es que va la cosa. Ahora, hay muchos ángulos, muchos ángulos, muchos países que usan instrumentales de ellos. Y la mayoría de ellos no lo saben porque no tienen distribuidora. No tienen donde distribuir su música, no tienen hacer nada. No tienen nada. Por ejemplo. Antes de subir la música a YouTube, busca una distribuidora. Después que usted busca la distribuidora, usted puede subir su música a YouTube. Después de su música de la distribuidora aprobada, y esté en Spotify, esté en Tune, como lo estaba diciendo en el video, como en todo, en todas las plataformas, porque le distribuyen en todos los lados, la distribuyen en claro, claro internacional, claro global. Ahí realmente usted va realmente a sentirse que sí le están distribuyendo su música y a un precio bajo. Ahora, hay distribuidoras que no le cobran, Le estoy diciendo de hace rato Porque esa distribuidora solamente no, no, no muchos requisitos yo no aprueban Solamente con usted sube su música a su plataforma Ellos realmente le ganan una comisión porque su música está globalmente y está generando ingresos Por eso es que yo le quiero avisar acerca de esto Usted saca, eh, eh, le va enseñando los pasos, usted sube su música, sube la tema Sube si tiene su sello, pone su sello siempre. Un sello que realmente usted se identifique, un sello que nadie lo tenga, un sello que solamente usted solamente lo tenga. Porque hay sellos que las personas lo utilizan y otras más personas lo tienen. ¿Y a quién le va a llegar los ingresos? Puede llegarle los ingresos a la persona que creó el primer sello, el primer sello y usted dónde va a quedar. Ahora, coger una miniatura, una miniatura buena. Esa miniatura usted la va a actualizar Utilizar cuando yo utilice esa miniatura, ahora le voy a decir algo: usted le pone el nombre de la canción, la sube después que esté aprobada en tres días. Usted la sube a YouTube cuando la sube a YouTube en tres días o en siete días, siete días máximo que le dan la distribuidora para probar su música. Después que esté en siete días, de, tribu, de, tribu, de la de ahí. ahí, ahí, ahí, por ejemplo, vamos a decir que es la distribuidora subió su música, fue. Y se la aprobaron. Cuando se la aprobaron, la distribuidora hace esto. Se guarda tu música, le pone su sello y hace un canal temático. Vamos a decir que está el canal temático. Cuando está el canal temático, realmente usted tiene su canal. Sube la música y el canal auto, temático y el canal suyo vinculan. Cuando vinculan, ahí mismo se hace el sello. El, el sello el, el sello de donde usted lo va a utilizar en todo en todo momento En todo y en cada tiempo Porque realmente hay gente que Lo primero es que cuando hacen un video O una, un, un, un tema musical Lo primero es que lo suben a Youtube Y después lo suben a la plataforma no, no funciona así Lo está haciendo mal Ahora lo está haciendo mal por un ángulo Que realmente usted le está dando no le está dando los beneficios a la plataforma donde estás distribuyendo la música, porque la distribución de la música es que YouTube realmente no la va a presentar a un público grande, no la distribuidora te ayuda con los canales temáticos que realmente usted le está dando y no le está dando beneficio a la plataforma donde estás distribuyendo la música, porque la distribución de la música es que YouTube realmente no la va a presentar a un público grande, no. La distribuidora te ayuda con los canales temáticos Que tu música llegue a cada rincón a, a, Puede llegar a una isla Donde realmente hay cinco habitantes Y tienen acceso a internet a Ahí solamente puede llegar esa música A través de la distribuidora Ahora Vamos a decir algo Vamos a decir que este video yo lo estoy haciendo A un fanático de Youtube Que saben que hay muchos que le gusta la música y muchos que no Hay muchos que les gustan lo que yo hago Hay muchos que no Vamos a decir que de mil de, de suscriptores, yo tengo, hay 1.500 que le gusta el contenido, hay 500 que no le gusta. Eso puede eso es, es que divarea. Ay, me gusta, hay no me gusta. Eso es, eso es igual que la música. Que Hay música que no le gusta el público y que le dan no me gusta, no me gusta. Pero hay música si sí le gustan. Hay mucha gente ignorante que yo le pido suscríbete al canal y muchos dicen. Dame algo siempre, pero como algo si yo no estoy cobrando nada por esto, si uno lo que va a cobrar es mi, ya, mi gaja, ahora yo le estoy diciendo a esto los nuevos talentos que tienen realmente, tienen realmente su cabeza, su capacidad, atrás del madrógrafo, que yo lo tengo atrás, ese sí tiene cabeza para echarle adelante, porque mira, uno estamos aquí hoy, estamos aquí, él le echa para adelante y yo lo quiero ayudar también, ustedes van a conocer los temas de él. A través del canal que yo tengo, Jaime Recomusic, Que ahí tenemos un sello donde su música realmente va a ser identificada. ¿Sí? Porque realmente hay que ayudar siempre a la gente. Ahora, ahora, hay algo que realmente la mayoría de gente no entiende. Que realmente cada quien tiene su bola. Vamos a decir que tú dejaste pasar la última bola. Vamos a decir que tiene tres, tres bolas. ¿Verdad? Vamos a decir que tiene tres bolas y vamos a decir que tiene tres faltas. Y la última es que realmente usted va a utilizar. Vamos a decir que realmente eh, lo se trae. Hay, tres, hay personas que realmente esperan su bola. Y realmente, cuando van tres bolas, que son cuatro, a las cuatro le dejan pasar para adelante. Vamos a decir que a la última usted le tira. Vamos a decir que usted tira un tema y usted le tira a la última. Y, y realmente lo dejaron, lo dejaron en agua, ok Lo dejaron en agua. ahora, cuando usted saca otra música y realmente la, la, la distribuidora realmente le rechaza tres veces la, la, can, la misma canción que usted trató de subir, usted busca otra, ahora usted busca otra, usted paga dinero y ahí se la van a aceptar. Ahora, ¿qué beneficio usted va a sacar? A esa, a, ¿Qué beneficio usted le va a sacar a esa música? Usted no le va a sacar realmente nada esa música Porque usted es realmente lo que va a perder dinero Hay mucha gente que debe perder dinero y no ganarle En este ángulo la suben a la diquera, La diquera no le paga porque tiene que pagarle Y hay disquera que están al favor de pagarle a usted por la música que usted hace Por eso hay una plataforma que se llama Lo que usted haga puede venderlo ¿Sí? Puede venderlo porque realmente ellos lo que realmente necesitan gente para, para su página. Hay páginas que realmente le pagan a usted solamente ustedes saben su, su música. Por ejemplo, hay dos que yo conozco que le estoy diciendo de hace mucho. Hay una que usa un sello, ese sello tú no lo pones, pero esta, esta la, hay, hay una que usted pone, usted pone un sello, pero el sello realmente no es de usted, sino el sello lo coge la distribuidora. Y el sello realmente, la distribuidora, solamente los está representando la música. Vamos a decir que yo vivo aquí, estoy aquí en República Dominicana. ¿Verdad? Estoy aquí en República Dominicana. Y vamos a, vivir, y vamos a decir que yo voy para Nueva York. Allí en Nueva York yo estoy cómodo. Allí en Nueva York yo consigo un man que me va a ayudar a la música. Y, no, y a mí no, a mí me gusta la música para escucharlo, para escuchar el sonidito, subir los instrumentales, toda esa vainita, ¿verdad? Vamos a decir que algún día, yo, algún día Dios me da y me dice, saco una música. Saco la música. Estoy en, el, en los United, como dicen aquí. Estamos ya en los United States. Entonces, allá, su, mi música la distribuyen para todos los lados. De todos los lados la distribuyen la música mía. Todos los lados. La distribuyen Y llega aquí En República Dominicana Y me dicen Ah mira Fulanito Fulanito Se la está dando bien Pero ellos no saben Que allá en, en Estados Unidos La vida La vida La vida La vida de, de, de, de un dominicano Es muy fuerte Para todo lo que viene Porque después Que viene la fama Y usted quiere venir A aquel país Y usted deja Una deuda pendiente Que a un, un Por ejemplo Vamos a decir Que alguien Aquí un otro artista Usted le está quitando El negocio y, y realmente lo quiere matar porque realmente hay mucha envidia en muchos países la envidia siempre es su sitio de los tiempos de Jesús los tiempos de Jesús siempre es sitio la Biblia eh, la envidia vamos a decir mira el bizcocho es grande hermano el bizcocho siempre es, va a ser grande para para cada persona el bizcocho va a ser grande y, cada, y cada, cada persona tiene su pedazo no podemos estar peleando que Fulano tiene más suscriptores que yo ah no que Dios, de nadie lo quiso así vamos a decir, yo, yo estoy grabando este video y Dios, ah, Dios lo tiene así para este día vamos a decir que algún día yo realmente no estaré en, este, en esta tierra, nunca vamos vamos a decir que vamos a estar en esta tierra no como dice, una, como, dice una, como dice una canción por ahí, que nadie es eterno en esta vida nada, usted puede ganarse un millón de pesos que sea vendiendo boletas así a boleta del tipo de pelota y usted se ganó un millón de pesos y se fue con una cabaña y se, y se trancó con una vieja por ahí con una mujer y se vio una, una patilla y se murió y ahora ¿quién disfruta? ¿quién disfruta el millón de pesos? yo quiero saber ¿quién disfruta el millón de pesos? si usted se, se mató tanto, se, se mató tanto trabajando por ese millón de pesos. Por eso es que yo le digo a estos artistas que la mayoría Cómprase realmente lo que usted vaya a utilizar en vida. Cómprase realmente lo que usted vaya a utilizar. Cómprase lo que usted vaya a ponerse. Yo no trené el 24 y me siento alegre. Me siento alegre. Me siento alegre. Porque dime usted, ¿qué vamos a hacer? Que, que vamos a poner una ropa el 24, que todo el mundo está curado allí comprándose unos tenis, que se, muchos se están realmente matando por unos tenis. Y de que para salir un video musical o algo, mentira o sea, ponga algo en tu mente En cualquier día yo me pongo una ropa linda No puede ser realmente el 24 Vamos a decir que el 24 de diciembre O todos los diciembre vamos a decir que todas las la botijas están abiertas Vamos a decir que todos los todo diciembre están abiertas Mentira Están abiertas todos los días para que usted se ponga su pinta Y no solamente en diciembre Porque en diciembre realmente eh, se la pasa en familia, verdad Vamos a, decir que yo me, vamos a decir que yo me pongo unos tenis con hoyo y muchos no saben que tengo un hoyo. porque porque no saben que tengo un hoyo? Porque ando pisando y, y yo no lo voy a levantar tan duro para que se vea el hoyo. Es igual que hay amigos que tienen grajo y se hacen así. Sí, por eso ya ustedes lo discriminan. Sí, lo discriminan. Es verdad, papá, lo discriminan. Lo que yo quiero decirles es que hay muchos artistas discriminan al que es pobre, el que no tiene pero van a estar en la misma caja siempre van a estar en la misma caja porque solamente usted solamente se trata de vivir lo que usted está logrando en esta vida vamos a decir que, que, que hay muchos mucho artistas que son confesores del pueblo dicen la verdad de los pueblos pero a la hora de meterse en un pueblo no sueltan ni 500 pesos al más pobre que tú veas por ahí porque realmente utilizan la fama solamente para en, ponerse con 10 mujeres en un hotel. Vamos a decir. Dale dinero a todo el mundo y menos al vagamundo que usted encuentre en la calle. Hay gente que yo me levanto por la mañana y me al trabajo. Para el trabajo. A las 6 de la mañana yo me levanto ahí al trabajo. Y yo me encuentro gente que eso da pena, hermano. Buscando los zafacones y buscando... Eh, buscando botellas para sobrevivir Buscar el pan de cada día Mira, este, antes para yo Realmente buscarme dos pesos Eso era menor en la edad Le voy siete hiciste cuento Me estoy apartando un poquito de la distribución de la música Yo antes agarraba Y me ponía a josear Me ponía a josear con Unos amigos que tenía Vamos a decir La vecina tiene una silla, la puso ahí mismo en la basura Yo agarraba esa silla y la llevaba A la metalera a la metalera me daban hasta 10 pesos, yo lo juntaba. Está bien, tengo 10 pesos, comenzando el día bien. Iba yo realmente y, y cualquier hierro que encontraba en la calle, cualquier clavo, cualquier cosa, me lo, poní, me lo agarraba yo y lo llevaba a la metalera. Lo pesaba, la metalera lo pesaba y si, y si pesaba, vamos a decir que el kilo era 10 pesos y hacía 3 kilos, 15 pesos, hay 25 pesos. Realmente yo me la buscaba como si el dinero. Nunca cuando usted se pegue en la música, nunca olvide de las raíces donde viene Porque hay muchos que se olvidan de, de, donde, de, Dios lo saco, de donde Dios lo sacó Dios puede sacar a un infeliz Mira, hay muchos testimonios, ahí, ahí está el Cherry Ahí está el Kiko es crazy Ahí está el Kiko el crazy Hay muchos artistas que realmente saben dónde Dios lo sacó Y ahora mismo están disfrutando su vida a base, de, a base de la música y, y realmente yo he visto artistas que realmente para dar dinero a la calle tienen que estar cogiendo una cámara y grabándose, eso está muy mal o pues si usted va a darle a alguien dale en porque lamentablemente el caso, mira vamos a decir que yo, yo, yo, yo, yo si Dios me ayuda a tener algo de dinero yo realmente pienso ayudar a los más necesitados porque toda la vida eh, a lo más necesitado porque yo pasaba hambre no sé cuántos de ustedes ha pasado hambre pero yo sí ha pasado hambre ha comido tarde de la noche y, y ¿sabe por qué? no es por tacaño no es porque no es por tacaño sino que no había dinero y yo no voy a ponerme a robar se pues lo mal hecho porque hay gente que ro roban hace lo mal hecho hay preso y cuando salen de la cárcel dios le da un talento y no pueden viajar a los países como el tal Rochi Rochi no puede viajar en el país, ahora tiene unas deuda pendiente con esa, con esa gente. Y no enfocándome el tema de así, sino que Dios le da los talentos y usted tiene que esperar su bola, como le estoy diciendo. Tiene que esperar su bola, cuando su bola usted llegue, usted la puede sacar. Usted la saca del estadio. Sí, usted la puede sacar, porque la música solamente, mucha gente se la viven y la disfruta. bueno hablando de, de, lo, de lo que estaba hablando de la progresa que este país realmente hay muchos artistas que no utilizan la música para un talento sino para bugar. la utilizan para realmente esta gente como le digo le, le, le estoy explicando realmente acerca de la, de la música, el sello gráfico le estoy hablando profundo de la música porque hay Usted lanza tres lanzamientos y llega a 3 millones de views en un día Ahí la diquera lo está buscando, cualquier diquera lo está buscando para que firme un contrato Vamos a decir que usted va a ganar, pues al mes usted va a ganar, vamos a decir, usted va a ganar 32 millones de, de, de dólares Vamos a decir en dólares, porque todo el mundo habla en dólares Está bien, usted gana 32 millones de dólares Y usted tiene que, y usted tiene que matarse para subir una música, vamos a decir que su canal le está generando vamos a decir 800 800 mil dólares al mes y ustedes va a ganar 32 mil dólares vamos a decir que el término de uno realmente uno uno uno término de ser realmente propietario de lo de uno uno le va a ganar algo porque hay muchas diqueras realmente que se quedan con un por ciento de su música y realmente a usted no le va a estar gustando eso. Que alguien le pellique la comida. Que usted se quiera comer. Y tendrá que comerse la mitad de la otra. No. Vamos, vamos a decir que usted realmente quiere ser independiente. Hay muchas estrategias de usted ser independiente. No. Usted mismo puede crear su diquera. Y puede repartir. Y si usted quiere realmente. Coger el artista de la calle. Y quiere ayudarlo. Usted lo que puede ser ayudarlo. ¿Cómo ayudarlo? Bueno. Vamos a decir que Fulano. Este es artista y yo por ejemplo tengo una diquera y yo los quiero ayudar Vamos a decir que yo me quedo con un 40% y él con un 60% Del 40% me quedo yo y él con un 60% en todo, caso, él va a estar ganando, en todo caso el que va a estar ganando soy yo Aunque él tenga un 60% yo tengo un 40% que En todo caso el que va a estar ganando soy yo Porque yo va a quedarme con un sello de la música de él y él va a estar ganando con otro Ahora, ahora, cuando usted quiera hacer algo de verdad Usted dice, bueno, vamos a decir que yo me quedo con un 30% y el, y el 70% se queda usted por, con él Vamos a decir que ahí realmente usted le está dando un paso a fulano Que realmente se pueda superar Porque hay muchas artistas que primero, pigan, primero firman con una diquera Eso es realmente mal mal mal fumar con una diquera y porque realmente la disquera siempre va a estar ganando porque ahí por ejemplo vamos a decir que yo busco una música ah, vieja vamos a decir jaime tiene música de 2018 jaime de 2018 jaime está pegado con una diquera y, y va a estar ganando dinero la diquera a través de ese video que es mucho viejo y, y realmente va a estar ganando dinero porque Realmente no importa que si el contrato mío firmó, el contrato mío ha llegado, expiró, como quiera va a estar ganando dinero. Ahora, diga por qué va a estar ganando dinero. Por el sello. El sello de copyright va a estar ganando dinero. Porque cada música que le ponen una gente, o cada gente, no aquí en República Dominicana, aquí la mayoría de gente no son pendejas, pero allí en Estados Unidos sí son pendejas. Allá en Estados Unidos para no ver anuncios pagan YouTube premium. Y YouTube Premium, YouTube Music, agarra todo ese dinero que usted está pagando, vamos a decir usted paga 4 dólares al mes, esos 4 dólares al mes se lo están dando los artistas para que los anuncios se bloqueen, los anuncios se bloquean de los canales, pero ellos ganan, ellos ganan dinero a través de que usted le está pagando a YouTube Music para que lo, no se registre realmente la música, eso, eso es bueno para que no se registre realmente, que, que realmente, vamos a decir que yo tengo YouTube Music, y yo, abrí, y yo pago, pago 4 dólares. Esos 4 dólares de YouTube Music. De esos 4 dólares. Que yo estoy pagándole y yo, y yo quiero. escuchar Una canción, por ejemplo. Vamos a decir. No voy a dar payola. Porque demasiado payola estoy dando a tu artista aquí. ¿Verdad? Yo entro a una música. Y vamos a poner el famoso RD aquí en mí. ¿Verdad? Vamos a poner el futuro RD. Y esta es una música. Cuando le doy a la música. Entonces realmente esos anuncios que él tenía en los canales, el, el video de él, está bloqueado, está bloqueado porque estoy usando YouTube Music y estoy pagando mi dinero. El dinero que yo estoy pagando se le va a, ir a la cuenta del, del futuro, RD, porque realmente eso, eso es lo que consiste en la plataforma YouTube Music. Y además YouTube se queda con otro por ciento. Eso igual que realmente lo mismo que usted está haciendo. Eso es lo mismo. Es, lo mismo, la, la misma car es, es la misma carrera y los mismos pies que usted está corriendo porque YouTube Music y YouTube Normal están, están ahí. Vamos a decir que, que este YouTube, vamos a decir que este YouTube Normal, YouTube. Este YouTube y este YouTube Music. YouTube Music vamos a decir que está más alto porque hay gente que le está metiendo dinero, le está metiendo dinero y más gente ve poco anuncio y, este y ese es el YouTube Normal. Eso va siendo el mismo divaré, el mismo forme, pero YouTube Music está ganando dinero porque hay gente que realmente le paga para que no coloquen anuncios en los videos de ellos. Eso es lo que pasa con la realmente distribuidor de de y sello gráfico. Vamos a decir que yo tengo un sello gráfico de una canción de la zona, de la zona internacional. Esa, esa organización, ellos, ellos, ellos firman un contrato, vamos a decir, que Dios me libre, que no quiero firmar ni con esa gente. Ni, ni por sueño, ni por nada. Y yo tengo un contrato con ellos. Cuando tengo un contrato con ellos, eh, hay música que yo le subo 20 músicas y el canal mío en el aire. El canal mío está en blanco, que no tiene ni, ni, ni términos término ni condiciones. Viene siendo la ganancia que usted va a ganar y cuánta música usted va a tirar al mes. Porque hay muchos que se enfocan, bueno, me van a dar esto, y firmó. Pero sabe algo que usted no leyó, que en un contrato, antes de leerlo, Dice que usted va a lanzar 20 músicas al mes. Y usted dijo, me van a pagar bien, pero usted agarró el dinero. Fue, no enfocas el dinero, enfocas sí, en lo no enfocas a... el dinero, enfocas en lo que usted vaya a hacer. Porque hay canales de, de, de música, canales de música, que realmente vamos a decir que yo subo, yo robo un, robo un video musical de la diquera que estoy filmando y lo pongo para mi canal. Adivírame qué van a hacer, la diquera de que va a ganar ese dijero no soy yo. Yo solamente me van a mandar, me van a mandar una licencia que el video no es mío, que alguien tuvo un reclamo. Eso es lo que va a pasar. Por eso que yo quiero que la mayoría de aquí se enfoque en una diquera bacana, que anden bien, anden con cuidado, que se busquen más lo que puedan. Ahora, ahora, usted puede subir un video de una hora en cualquier diquera a veces no se la aceptan, a veces las rechazan las rechazan porque quién va a estar durando una hora escuchando música de tantas porquería ahí porque ellos primero revisan, revisan la música, revisan el contenido y revisan todo por ejemplo, vamos a decir que estamos en diciembre en diciembre ahora hay muchas empresas que pagan por anuncios y está bien eso está bien sí muchos mucho, mucho youtubers este diciembre la mayoría le ha ido bien Fuera de la pandemia le ha ido bien también, porque realmente vamos a decir que hay gente altita, altita, verdad? Vamos a decir que estos artistas, la mayoría de ellos, realmente usan distribuidora pagando música para hacer música allí que es los todos lados. Eso sí, sí, eso sí, hay muchos que usan esa estrategia. Pagan, pagan a la distribuidora, la distribuidora le llega su música en primer lugar al otro día tú quieres sacar un remix con, con cualquier chamaco se pone en segundo lugar ya la que tú tenías estaba en primer lugar lo que pasa es que hay diqueras que son realmente que son de esta diquera que realmente utilizan su contenido callado bueno vamos a decir que yo hago, hago una diquera pero para hacer una diquera yo, primero yo tengo que tener un sello, cómo utilizarlo, cómo ganarlo, cómo echarle por provecho. Agarre su música, agarre, antes de subir su música, agarre una diquera, una distribuidora. Además también el productor, el, el productor, lo que, lo que, me, lo que me, no me gusta es de la música, que el productor tiene que darle una payola, ve. Cuando usted quiere darle una payola al productor, el productor tiene que subirle su música para todos los sitios. Él tiene que sacar de su gasto, porque usted le está dando español, usted lo está publicando. Hay productores que se encargan mejor del la, de artista, la realmente se apa su casa. Y hay, y hay productores mejor que se encargan de la música de él. Se encargan de la música de él. Pero hay muchos casos, muchos casos, que hay productores que le dan su música al artista. El artista tiene que subir su música, porque se mató diciendo que yo lo mato, yeah, yeah. y ahora... Tiene que también él agarrar en cuenta que se va para su casa. Y, su, y él agañece y sube la música y no encuentra nada. Ahora, el productor sabe todo código que, que, que el artista tiene. Por ejemplo, el productor se queda con el instrumental. Algo falso, porque usted está pagando por ese instrumental. usted Está pagándole a él por ese instrumental. Usted le está pagando. Usted, nos, usted realmente debe decirle que si lo va a subir por una plataforma va a tener problemas problema con él o buscas un productor de confianza un productor de confianza viene siendo este productor que realmente tú subes una música y, no, y tú por ejemplo tú vas a, a, a su estudio y haces una música y ellos no te cobran nada ¿sabes por qué no te cobran nada? porque es un productor de verdad porque hay productores que son de mentira o decir que yo le voy a sacar vamos a decir que yo le voy a dar 3 mil pesos ve Vamos a darle 3 mil pesos al chamo aquí ti para que cante. Ya sabe que yo estoy pagando por mi música. Ahora, sabemos que cada quien tiene un canal de YouTube y sube su música, pues es pirata por ahí. Y otros pueden coger la música que realmente es fulano pues, la usó. Tenemos que ser conscientes de cada uno de nosotros que realmente lo que cuando uno pagamos por un servicio, tiene que cumplirse y no nos tienen que dar realmente otro que realmente uno no quiere. Porque uno no quiere que el productor suba las la pistas que uno realmente compró, le compró a él. Porque uno va a tener la licencia. Eso pasa con mucho. Que realmente en este país, que realmente no, no quieren ayudarle al artista, sino quieren ayudarse ellos mismos. Porque ellos quieren comer, subir su música. Y después de que esta te gusta, después de que, porque esta te gusta y que esta subida. Es el bobo. Que, que viene saliendo pelea, peleando, es el artista. Otra cosa también para terminar con broche de oro, este, vamos, a sal, vamos a salir de un ángulo que este ángulo va a decir buscando los artistas. Este, yo voy a hacer la entrevista buscando los artistas, al que se considere artista musical, lo vamos a estar considerándole con una entrevista y nada, viene, año, viene, viene todo para este año, viene... Que Dios los bendiga este año 2022 y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Recuerda que yo soy Jaime Gómez y estamos aquí en las posiciones. Todos los links de la distribuidora se los voy a dejar abajo. Le voy a dejar ahí el Spotify para que se detenga viendo, escuchando la playlist. Y nada, si usted quiere realmente contactarme, hay un correo también donde usted puede enviarnos todo lo que usted quiera. Y si puede enviarnos su música para hacerle llegar a cada rincón del país y eso que no le voy a cobrar nada porque todo es solamente gratis ahora lo voy a dejar con un compañero mío que este sí es de confiar Ese yo le puedo dejar la casa mía por 10 años y yo sé que no la voy a encontrar con un desorden porque yo sé que es de confiar, no como mucho que hay muchos que quieren tú le das de al dedo y te quieren robar hasta la uña, el dedo, todo hasta el cuerpo entero, hasta la ropa dásela bueno, nos vemos. Chao. Ahí en día o noche. Depende del sitio o el país donde estén viendo este video. Suscríbete al canal, dale a la campanita que no te cuesta nada. Pues sí, como estaba diciendo amigo mío sobre la compañía de música, etcétera, etcétera. Estoy muy de acuerdo con él, muy de acuerdo. Y ponle atención a este video que no te cuesta nada. Pero antes de suscribirte a este canal, ponle mucha atención que te va a gustar, eh, te va a gustar toda la información que está diciendo sobre el respeto este video yo le puse atención y comprendo mucho y le puse atención, pues sí, por la atención pues sí, cambiando el tema, yo hablar, hablaré cambiando el tema, hablaré sobre mí pues sí, soy un nuevo talento en la música urbana el nombre artístico es el futuro RD digo nuevo talento, porque todo esto, aunque quien dice día hace mucho en la música, pero me olvíd de nuevo la música, me regresé de nuevo a la música, estaba parado. todo enfocado a esto, con mi amigo este, que este va a ser mi madre, la música urbana. Él me va a subir la música mía, me la va a subir a su canal, a Jaime Record Music, ok, estoy de acuerdo con él. Es comenzando, pasa un video, una canción, y me la va a dictar y todo, me la va a subir a su canal, quiero que le den seguimiento. Porque la música va a estar bien, bien, súper bacana. Y espero que me sigan. El futuro RD. Y aquí los alcarrizo y ya tú sabes, de, a la página mía, Facebook. El futuro RD. En YouTube también. Eh, sigan al amigo mío también. Que a él, a él, a él le va a gustar todo el vídeo Que todo los contenido que él sube son buenos, son súper buenos. Todos los contenidos, miren, yo me. me meto al canal de él, veo todo su, gel, su cosa, eh, sube juego de pelota todo la, sube bailar bacana eh, dale seguimiento a este video que él hizo hace un rato eh, dale seguimiento, que está duro suscríbete al canal de él, que no te cuenta nada eh, Heiner Record Music vaya para la otra plataforma que ahí es que yo voy a subir el video mío te va a gustar gente ya comenzamos ya comenzamos a hacer las del cuarta temporada cuatro capítulos vale cuatro capítulos les doy gracias a los primeros suscriptores que se están agregando en este canal gracias de toda maravilla y seguimos así para adelante vale yo quisiera mandarle un saludo a los pan amigos que realmente están trabajando con ese video el video lo voy a poner en la descripción de este video mira el video y aprovechalo que cuando termine el video seguimos con más ya tú sabes, mira el video y recuerda suscribirte al canal del Panamío. Que el video lo voy a dejar en la descripción de este video. Lo voy a dejar para que vayan y se cura mucho. Y gente, comenzamos con las primeras llamadas. Las primeras llamadas. Vamos a escucharlas. Excelentemente. Suscríbase en este canal. Gracias por compartir el video. Las mejores páginas. Se lo voy a dejar al final del video. Les tengo. Tú sabes que le tengo programado el video. De, de este de sobreviviendo a Pablo Escobar John, John Jairo eh, al, un nombre raro tiene, vale si, sí, se lo vamos a dejar en la descripción esta publicidad nos tiene alto vale, vamos a bajar sin la música tenemos al Ecuador los rayos llamando a esta hora en vivo, vale siempre paran llamando en vivo, vale Vamos a Hello Sophie. Yes. Mi amor, ¿qué haces? Oh, yo aquí grabando un video, vale. La primera mujer en el sí, canal. Sí, llámame. Está bien. Llámame. Ok. Para verlo, mi amor. Ah, sí, te puedes suscribir en él, vale. Yo te sabes. Bueno, llámame. Esto se ve raro, vale. Mira, las primeras mujeres que llamó a uno, vale. El... La primera mujer del programa, ¿vale? Ya está todo nítido, ¿vale? Mira lo que vamos a hacer, pues. Ahora, es lo que tú vas a hacer, él. Tenemos a Eric. Vamos a Eric. ¡Hey, me ¡Vale, radio, tú, un volumen, pues. pues! ¡Vale, vale, el volumen, pues! Recordándole que este video no va a durar más de 15 minutos, porque realmente los videos que vamos a programar son de 10 minutos. Adelante, si seguimos sin ¿sí? sí. Hello. Mi gente, yo me voy para otra aplicación. Vámonos en comerciales que regresamos ahora. Realmente son dos aplicaciones, la una li y una normal, como el Facebook, Facebook Li y Facebook normal, vaya. Facebook Lee y Facebook normal, son dos Yo estaba usando la Lee, ahora vamos a usar la normal La excelente, la que funciona La que sirve, la que comparte Dale suscríbete y dale me gusta Vamos a ver, vamos a ver, de una vez De una vez, de una vez, de una vez Hey, hello mijo, cuente algo Que sea bueno John Cántalas John, no se escucha mijo John te tengo una pregunta, mijo, aquí, para el canal de del canal Jaime Gómez TV. Estamos transmitiendo en vivo. John, ¿te encuentras, mijo? John, hola Ale. ¿Cómo? Tengo una pregunta para ti, mijo. Para el canal de YouTube aquí, manito arriba. ¿Cómo? Tengo un manito arriba, canal de YouTube. Ajá, pero ¿cómo se llama? Le vamos a dejar el nombre ahí en la descripción. Vamos a hacerle una broma porque usted va a salir mismo en este canal. Realmente, mira, voy a hablar con la gente de Google Affle que no me están dejando hacer mi trabajo como debe de ser. Se lo voy a, le voy a decir que no pongan tanto anuncios, pongan su anuncio en estos putos videos que no me están poniendo ninguno, ¿vale? Sí, vale. Vamos a llamar a Pinroy de República Dominicana. Vamos a coger. Hello, Pinroy. Ese Pinroy, vale. Mira, vale, mira, vale, que y este, vale. Esta gente de Google y Excel tienen a uno jodido, mi gente, poniéndole tanto anuncio. Ya uno no puso una aplicación que aparecen tantos anuncios, no me explico por qué. Gente, jodía la paciencia no voy a contestar igual que ayer no, que ayer duré casi media hora para contestar un mensaje, tú sabes. Muy bien, duro. Estamos aquí de vuelta, mi gente. Más anuncio, más anuncio que nunca. André. ¿Qué onda? Estamos transmitiendo aquí para el canal de YouTube Jaime Gómez TV vivo. Usted va. Sí, ¿no? Usted va a salir en la broma, sí, sí. Haces tú estas preguntas que yo voy a salir pues, mijo. En la broma. Anuncio, estos anuncios nos tienen jodidos ¿Cómo se dice ya? Está jodido. Oh, yo. Está jodido. Está jodido. Joder. ¿Qué ¿Cómo? Aquí... Oh. Oh, dice... ¿Cómo? Pues... Está jodido. Aquí se le dice mai mai Oh. ¿Y pendejo? pendejo sí. así como lo estás diciendo así mismo javier te tengo una pregunta mijo dime usted te le usted a la suegra la enamoraría no ¿Por qué no, ¿Por qué no? porque si ella se de mi ya no es mi culpa ¿no? <ríe> <ríe> javier ¿Sí? Sí, Javier. Ah, bueno, pura idea. ¿Usted sabe mucho la matemática. Ah. ¿Usted sabe la matemática mucho? <ríe> ¿Ya <estaba> <ríe> <ríe> le estás agarrando el maje? Retira varias ahí. Javier. Qué, qué. Vamos a darte. ¿Cuántos son cuatro más cinco más cuatro? <risa> ¿Quién, ¿Quién me habla, Rosa? Sí ¿De República Dominicana? Sí Oye, Rosa, estamos transmitiendo aquí en el canal Jainer Gómez TV ¿Dónde? Jainer Gómez TV Segunda mujer aquí en el programa que ha cogido llamada Ok Rosa, ¿en qué parte de República Dominicana usted vive? Distrito nacional, wow, qué wow, ahora ¿cuántos animales? ¿cuántos animales Moisés metió en el arca? Animal sí ¿cuántos animales Moisés metió en el arca? pero si en el no animales que era que metió adentro la, al arca Moisés espero volti rosa mira es el canal el canal que le está apareciendo en pantalla es el canal de youtube el nombre rosa sigue ahí segunda mujer, mi gente, en el canal, Rosa, aquí Rosa, Rosa, tú sabes quién, ¿Cuán... de cuántos animales sí. Moisés metió, en... ok, cuántos animales, Moisés... ¿Cuánto animales Moisés metió en el arca, ¿De cuánto? ¿En cuánto? En el arcano, si hubo 10 plagas. ¡Ah! ah Ustedes fueron inteligentes, porque realmente no fue Moisés, fue Noé. La... Aquí. Noé fue lo que amas. Noé fue el que montó o eso en el alto, pero pues como dice no, en Moisés sí mandaron y la, plaga. Plaga, la plaga. De Gisto. Sí, realmente te estamos haciendo una broma. Es el canal de YouTube que usted ve ahí en la pantalla. Nosotros también eres de República Dominicana. Sí, realmente somos de aquí, República Dominicana. Somos de aquí. Hola. De, hello, aquí. ¿Qué hace una mujer preciosa eh, buscando por esta aplicación algo? rosa, vale. Rosa, usted como que ya tiene como sueño, no quiere hablar con nadie más. Tenemos a Rosa aquí en la línea. Tenemos a Rosa. No sé, no, no se escucha muy bien. Opera en cualquier momento y lugar. Una plataforma fácil de navegar. Abre operaciones en pocos segundos. Prueba el modo demo antes de abrir una operación real. Cripto, índices, divisas y mucho más. Porque queremos que operes con éxito. Ya me tienen alto esto de trading. Pero yo trabajo con trading, sí. Descarga la app. Sí. Descarga la app, mi gente. Ustedes descárgala. No hagan caso a estas publicaciones que tienen a uno de controlado. Se me ha ido más de 10 gente. Por restar mal publicación, ya tú sabes, vamos, suena, suena el piano, suena el piano, por favor, suena el piano, que ya, ya me está cansando esto, vale, bah, recuerde, va a durar 15, vamos con Juan de Colombia, hey, hey, parcero, mi gente, vamos a tener que cortar el video hasta hoy, recuerda, que, que cada día va a ser más complicado porque realmente las personas no realmente no quieren contestar los teléfonos y realmente si con las que quieren conectar los teléfonos y, y, y se comunican eso es muy bueno porque realmente la mayoría de, de aquí del canal realmente lo que está pasando es que se corta hola aquí peruano aquí canadá hola ¿Qué tal? amigo tenemos al primero aquí hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo una broma para ti, amigo. Acá, mira, acá. Acá, mira, acá. Tengo una broma para ti. ¿Habla español? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Habla español? Pique, no, pique, ¿Pique español? Sí, él habla español. Vamos a hablar con él ahora. Vamos a colgar un truco. O sea, la mayoría de gente que están hablando no hablan español Realmente hablan en inglés Saben un poco inglés pero no sabemos hablar con ellos de esta forma diferente Esto cada día se está poniendo sobre el control, está cada día subiendo más Vamos a ver, de República Dominicana Hola Tengo una broma para ti, de República Dominicana me habla Somos dos Tenemos una broma aquí para el canal Jainer Gómez TV De YouTube Bueno, eh, su nombre es Charlie. Charles, en inglés, no Charles, en español no puede decir Carlos. Ah, es Carlos. Carlos. ¿Qué, par ¿Qué, ¿Qué parte de la República Dominicana usted vive? Santiago. Wow. Ciudad Corazón. Sí, ciudad, bien, cora bien. ciudad Corazón. Ciudad Corazón. Yeah, you got it. Lo tienes, así es. ¿Usted le tiraría a la suegra de tu novia? Comenzamos con la primera. No, a una dama no se le, a no se le tira. ¿A una dama a la suegra de tu novia tú no se le tiraría? No, no. Siendo dama no importa. Puede ser la más pinche cabrona del mundo y se respeta. Wow. Si ella se pone de freca con usted, ¿qué usted le hace? Respetarla. Tratar de alejarme lo más posible. Bueno, ¿tú sabes quién es la suegra de tu novia contándote por aquí los pasitos? Somos directos, tú y yo. Disculpa. ¿Sabes quién es la suegra de tu novia? La suegra de mi novia. Bueno, gracias a ahora mismo no tengo. <risa> Un saludo aquí, saludo aquí, saludo aquí el canal, saludo aquí el canal. <risa> Claro, brother, todo me gusta, gusto, Ten, tengo otra para ti, vale. Saluda ya, saluda ya a la gente, saluda ya a la gente del canal aquí. Tengo otra para ti, tengo otra para ti, un saludo, un saludo. Te, tengo otra para ti, tengo otra para ti, brother. Eh, tengo esta para ti. ¿Cuántos animales Moisés metió en el arca? ¿Cuántos? De cuántos animales oh, Moisés mira, meti vamos, Moisés metió en el alca. Oh, por ahí estaba la suegra de él. Pues. <risa> Comencemos por ahí. Te estoy preguntando cuánto. ¿Estás cu seguro? Quiero que el cuñado también. Entonces... ¿Cuñado? <risa> el lazaroso de la, la, la del hijo de él que no le gusta trabajar, Se encontró se esto con las redes, es otro loco. <risa> Oye, ¿estás se, seguro, seguro que fue Moisés que metió animal en el arca? No, no, fue, fue Noé, pero vamos a dejar así que Moisés tú entiendes, porque ¿qué vamos a hacer? fue enfocado, fue enfocado en que la suegra estaba ahí. <risa> la hey, hey, hey. Me gustó esta. Yo dejara que... Ah, pendejo. ¿Yo te dejara que yo te besara? ¿Eh? ¿Cómo que tú me besaras, tú? No, que si yo te... Ajá, si yo... ¿Tú dejara que yo te besara? ¿Cómo así, mi loco, Nini? Que te doy un plomazo. ¿Y ¿Tú no dejas que yo te besara? ¿Y tú estás loco, eh, Bani. No, es que tengo una amiga que se llama Sara. ¿Tú que te ve, que te viera? Gente, <risa> sí es <el> palomo, dale <risa> allá, saluda a la gente. Un saludo a la gente de. ¿Cómo se llama la, la página? Jaime Gómez TV. Jaime Gómez TV, un saludo para la página, un saludo para la gente. Siganlo, que el tipo está cabrón. <risa> no hay nada que hacer. Oye. Cinco llamadas y nos fuimos. Es más, seis. Hey, siempre aparece una ñapa, siempre aparece un lambón. Va la primera. Ese de México. Tenemos a Adrián. Hola, Adrián, aquí. Se fue ese, fin del caso. Seguimos así volados. No vamos a tener cortes de comerciales ni nada por el estilo. Anuncios siempre se ponen a cada rato. Ariel de Estados Unidos. Hola, Ariel de Estados Unidos. Reporta la sintonía. Ariel. Ey. Ariel. Eh. Tengo una broma para ti, mijo. ¿Qué broma? Contando aquí para el canal Jainer Gómez TV. ¿No te, oh. gusta la, ¿no te gustan las bromas? Pues si no mucho. Sí, pero esta te va a encantar, ¿verdad? ¿Sabe algo de la Biblia? ¿Sabe algo de la Biblia? ¿Algo de... Algo del arca de Moisés? Casi muy poquito. Ok, ¿usted le tiraría a la suegra de tu novia, Ariel? ¿Perdón? ¿Usted le tiraría a la suegra de tu novia, Ariel? No. ¿Por qué no le tiraría? Dice no. ¿Sabe quién es la suegra de tu novia? Suscríbete a ese canal que aparece en pantalla ahora mismo. Es en pantalla ahora mismo ahí. Le apareció. Dejaré una tarjetita por acá. Del, del nuevo video del pana mío. Hey. No. ¿Habla español? Sí. Yes. ¿Tiene mujer? No. Ah. Porque a lo mejor los hombres están solteros para estos tiempos. es mejor ser solterita. ¿Es mejor? Sí. <risa> Ay, mándale saludos a los suscriptores mismos allá. Mándale saludos a esa gente. Dale saludo. Levanta la mano que sea. Ahí, yes, yes. Oye. Está protestando la mancha. Está protestando de la marcha. Si ¿Sí está protestando de la marcha. No. ¿De qué marcha? La marcha sobre la raza del moreno. No, ¿por qué? Hay muchos protestantes allá. Yo estuve mandando unas cuantas imágenes por este canal y realmente eso es terrible. Sí. No. Dile adiós. Dios hasta luego. Otro ah. momento. Ok, ya usted sabe. Se me cuida mucho. Un gusto conocerlo. Igualmente. Adiós Ariel. Sí, sí igual. Bueno, claro que, que le una novia buena, una novia que lo quiera mucho. Adiós. Claro. Comenzando rapidito. Van tres. Y los minutos cuentan hasta este minuto, hasta este momento. Realmente nos faltan dos minutos, realmente. Y esta vamos recibida con dos llamadas. Eh, vamos allá, estamos tarde ya, realmente. Estamos tarde como hizo nos iba aquí. Eh, tenemos es eh, más, como un nombre todo raro ahí allá, acá, acá, peruano, Perú. A ver el volumen por favor. Perú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hello Hello Hello Hello Hola ¿Cómo está mi gente? Mándale un saludo aquí a la gente, los suscriptores del canal Jainer Gómez TV Haciendo bromas, las mejores bromas de noche TV Ese está acotado ahora mismo, mi gente. Sí, está acotado. Dispiértate que ya está bueno, mi gente. Sí, lo mandé que, que se vaya a bañar, que sea. Nos faltan dos llamadas. Franklin Escuador. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Eh, gracias por los suscriptores que tenemos, que alcanzamos por el día de hoy. Eh, cuando... Les voy a dejar los videos en cada descripción de acá Y seguimos en línea, en pie de línea Visite el canal del amigo mío, mi gente Y eso ha sido todo hasta el video de hoy Recuerden suscribirse al canal Y compártelo con cualquiera pana que esté en cuarentena Hasta adiós, nos vemos Chao mi gente, si quieren conocer persona nueva a esta página Por favor, búscala y el link se la dejaré en la descripción. To face. Recuerda, mi gente, que si llegamos a 10 visitas y 5 likes, vamos a subir capítulo por capítulo de esta serie. No se lo puede perder. Hello, mi gente, Les dejaré el video de la descripción. No estoy Hasta esta bien, bien. Bien. Del pana mío. Estoy buscando la pregunta, y dime, coña. ¿Tú naciste en Santo Domingo? No, en un hospital. ¿Eh?